No depende de mí. la no kot mi da tantas cosas, Y dice que Dios fue el preparar una mansión che Dios trae con preparar un lugar Donde solo hay paz Ya no va a haber enfermedad Ya no va a haber fracaso Una mansión Dios trae con preparar una mansión Que iglesia amada Pero que va a preparar tenemos que seguir hacia adelante Porque el Señor tiene apuntado Nuestro nombre con plumas de oro Él tiene apuntado nuestro nombre ¡Hey! Si puedes usar tus manos Está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios. que seguir hacia adelante El libro de Dios que lo rechacen, por el último día, condenados tú pero hay ah, de aquellos que lo rechacen, por el último día, condenados de Porque tú eres el merecedor Tú eres el merecedor Tenemos un lugar allá con el Señor Siéntense Los que están parados Tenemos que pelear por ese lugar Que el Señor tiene preparado para nosotros Hay un canto que dice Retenga lo que tienes Para que ninguno tome tu corona No descuides tu corona Día tras día pelea Sostén esa corona Para que no venga uno y lo toma No, sino que pelea Por tu salvación